Y lo que andas buscando es que yo me arrodille y te pida. Ahí lo siento mucho, mi amor. ¿Sabes qué algo tengo yo? Es mi dignidad. me te va a mandármelo? San Marcos, deben saber que los llevo en el corazón. Hanendo, porque me ha llegado la cura. De que lo merecía. Estamos del baile por sole, me va, me lleva, me sale, danza y me atrapa. ¡Qué amargo! Me voy muy feliz para mi casa después de haber recibido ese cariño tan hermoso. No me quiero ir todavía, pero... Déjenme decirles que los llevo en el corazón, los llevo en el corazón. Muy feliz de estar aquí en San Marcos con esa amabilidad de esta gente trabajadora. Un aplauso para ustedes, para ustedes. Ojalá pudiera venir yo dentro de 15 días para volver a parrandear con ustedes. O si sea, hay un empresario por ahí, claro. Que aquí están nuestros amigos, nuestros alcaldes. queremos dos empresarios de que venir con nosotros. digo? Porque el que manda es el pueblo y si el pueblo dice que sí es... Yo creo que con 15 palos que venga vengan aquí nuevamente. Por eso de parte de Carlos Rueda, de parte de mis muchachos y de parte de Diego Daza,